Hola amigos guitarreros, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con todos los aprendizajes? Espero que bien, estamos en un periodo perfecto para la práctica de algo tan agradable como es la guitarra, más el esfuerzo de su amiga acá, decodificadora de canciones simples, espero que esté todo impecable. Les traigo una canción, parte del repertorio de nuestro cancionero popular chileno, del maestro Rolando Alarcón, Osito que vas remando. Tiene un rasgueo simple pero con un acento, un acento, ¿ya? Así que necesito que eso lo capten bien. Si bien el rasgueo es pulgar abajo, arriba, mano, taratá, taratá, vamos a entrar con la mano, en va el acento. Mosito, que mosito, tres, y... mosito, mosito, vas remando en tu lancha mosito, mosito,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 las cantoras con guitarras finas Y el acordeón de Don Pedro que toca de maravillas, periconas revalosas para bienes y cirillas. Quedó